Hola, Saúl. hola, hola, Saúl. Mira, estamos aquí con Saúl de México y vamos a hablar un poco de, de los cursos de inmersión eh, y bueno, vamos a ver la página nueva de Saúl página. también, no? Exacto. Qué tal, Saúl? Pues aquí muy contento porque ya estamos como en la segunda etapa de, de las personas que han venido a México, que se han llevado muy buenas experiencias, que han comido hasta reventar, porque la verdad es que eh, de México tiene muchísima gastronomía. Entonces, pues sí, eh, en 15 días a veces no terminamos de probar todos los platillos que tiene México. Entonces, vamos a la, a, a la siguiente etapa con, con estos cursos de inmersión. Muy bien. bien Oye, bien. Saúl, por curiosidad, ¿cuántos cursos has tenido ya? Ya tres. Tres. Vamos por el cuarto, Muy bien. quinto... Y pues vamos a ver, a ver... El, el... Y, va, y, y a ver, una pregunta. ¿Cuántos días dura el curso? El... Bueno, eh, ahorita estamos 15 días, dos semanas, practicando obviamente en la mañana y luego saliendo a la calle a practicar con las personas por la tarde. Eh, aquí pues vivimos todos en la misma casa. Eh, tenemos a Moca que nos prepara Moca a nuestra chef. chef para las los platillos típicos de México y pues bueno ya en la tarde eh, podemos hablar un poco de inglés para que no se ofusquen <risa> y, y estén <risa> tranquilos ¿no? un descanso no de oh, ah, okay vale. so, so just for clarity the the course uh, is two weeks It's, it runs uh, for two weeks and Each day there are activities, yeah, kind of activities, lessons in the morning, activities in the afternoon. Yeah. Oye, Saúl una pregunta. En esos 15 días ellos tienen algún día libre para ellos o está, están todos los días programados? Pues es que mira, depende de las personas, porque ah. en el en el último tour que hicimos eh, llegaron, que fue Randy y, y Tevi, que fueron dos personas bien atletas. Entonces, ellos sí aguantaron todos los días y salíamos a caminar y salíamos y conocíamos aquí, conocíamos allá, paseábamos de un lugar a otro. Y hay personas que no, no soportan, no aguantan ese ritmo. no claro. Entonces, algunos días para ellos es estar en casa, relajarse y estar este, pues eh, ahí nada más descansando. Muy bien. Entonces hay, hay, hay cierta flexibilidad ¿no? en, en, el, en el curso. ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Otra yes. pregunta típicamente cómo de grande es el curso y digo, cuántas personas pueden asistir? Bueno, en este caso, la casa tiene tres habitaciones. Eh, cada habitación es doble, entonces pueden ser eh, tres personas para una habitación para cada uno o pueden ser eh, seis parejas si quieren venir con sus esposos, con sus esposas y pueden estar ahí y pues ahí en la casa es, eh, son grupos pequeños para que yo pueda darles una buena atención y, y pueda estar ahí con ellos enseñándoles bien practicando con tus libros Gordon y pues todo eso ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien entonces uh, would you like to show us your web page página okay. web Vamos a enseñarles que lo que hemos estado trabajando que es eh, esta parte de, de, del méxico real no O sea yo los voy a llevar a lugares que no son turísticos ah, o, o son muy poco turísticos, eh, donde la gente pues no habla inglés, o sea, o es muy complicado encontrar a alguien que hable inglés y, y pues sí, nos ayudan a, a entender, ¿no? Entonces el tour es por dos semanas, eh, nuestros próximos tours están programados para septiembre, octubre y noviembre que va a ser un nuevo tour que va a ser desde Ciudad de México hasta Cancún para conocer toda la, la, la mitad del país, lo que es Oaxaca, Chiapas y Tanarco. Y pues vamos a tener ese tour. ¿no? O sea, aquí están los, los botones de contacto para que puedan escribirme. Eh, y pues también si quieren eh, tomar clase conmigo para que les ayude con la parte del, de escuchar, de mejorar esa habilidad de escuchar con la, a las personas pues con gusto les puedo, les puedo ayudar. Aquí en Playa del Carmen ya tengo estudiantes que, que, porque es lo mismo que en inglés, siempre lo más difícil es escuchar. Hablar siempre es muy sencillo, pero aprender a escuchar es lo complicado, los sonidos de, de, de, de las palabras, ¿no? Entonces, en eso es en, en lo que me enfoco para poderles este, ayudar. Y, pues, bueno, aquí están sus, todos sus su documentación, sus libros de ustedes, que es material eh, gigantesco muchísimo y muy buen material, la verdad. Eh, y, aquí tenemos, y aquí tenemos, pues, ya las, las, las experiencias, los testimonios de las personas que han venido aquí a, a México, que, que han pasado con nosotros estos 15 días que pues la verdad son muy bonitos porque pues 15 días viviendo con alguien es casi sí. casi una una familia en exacto en 15, ¿no? sí sí entonces pues sí tenemos eh, aquí los testimonios para que los puedan ver y pues vamos a ver un poco de lo que en qué consiste esta este tour de Ciudad de México es, eh, yo escogí Ciudad de México como saben yo vivo aquí en Playa del Carmen pero Ciudad de México tiene toda la gastronomía y toda la cultura de todos los estados en ese solo sitio. Entonces, eh, eh, se puede pasear por muchos lugares conociendo mucho de la historia en un solo lugar. Y aquí en Playa del Carmen, pues claro que también están los cenotes, está Chichen Itzá, claro. están todos los, los lugares bien emblemáticos del, de la península, ¿no? Pero pues aquí tenemos lo que es eh, vamos a visitar el día cero, que yo voy por cada uno de ustedes al aeropuerto, los recibo ahí y empezamos con el, el día uno en el, la central de abastos, que nadie sabe, nadie habla de esto en ningún lugar, pero es el mercado más grande del mundo, ni en China, ni en China tienen este mercado. Entonces es un lugar impre oh, wow. impresionantemente grande. Te postlan, te postlan que es para ir a hacer un temazcal, es un ritual, como un, un spa, pero ese spa o ese ritual se hacía para los guerreros antes de, de una batalla, de una pelea. Entonces te carga de energía, te, te purifica tu cuerpo, uh -huh. tu alma, y, y literal es como si te metieran a, a, a, a, al vientre de la madre tierra y cuando sales, de verdad sientes que vuelves a nacer. Entonces, es porque es, es fuerte la impresión de cuando sales. ¿eh? Entonces, es una experiencia muy buena. Bonito, ¿no? Mm. Está lo que es el Museo de Antropología e Historia. Eh, ahí está toda la cultura de todo, del norte del país, del sur del país. En este museo es un museo gigantesco, pero únicamente con un guía especializado antropólogo, él es el que nos, nos, nos lleva de la mano para explicarnos y para que resuelva las dudas de todo lo que tengan, ¿no? Ahí sí, pues yo no soy el guía, yo más bien los llevo para que alguien les pueda explicar, ¿no? Y también qué otros lugares tenemos. Ah, bueno, aquí está toda la comida que van a estar probando. Esos días, es pues, muchísima, la verdad. Entonces, pues, a ver, que Saúl, tiene que tener qué rico. mucha, mucha hambre. ¿eh? Aquí, aquí... Oye, una pregunta, Saúl, de la comida. Eh, para la gente que no, que no come carne, hay opciones, hay muchas opciones en México. Aquí, aquí la verdad es que en España también a veces es un problema porque hay mucha carne. Eh, pero allí en México, por ejemplo, habría variedad de alimentos para claro, claro yo antes antes de que las de que las personas lleguen a México eh, les mando un cuestionario para saber cuál es su dieta ah, muy bien. Si algún tipo de enfermedad eh, porque por ejemplo la vez pasada tuvimos a Candas que Candas tiene eh, un problema de de cómo se llama de hipertensión ah. entonces la dieta para ella exclusiva era baja en sal Baja en azúcares y moca que es la chef, pues se encarga de, de hacer eso, ¿no? Muy en el bien. caso de que nos lleguen a tocar personas que no pueden comer carne o que no quieren comer carne, claro, se prepara todo con distintas cosas menos carne. Hay un platillo muy famoso en México que es el pozole. El pozole es eh, un platillo eh, prehispánico que cuando llegaron los los españoles ustedes aquí a México vieron que a los guerreros hasta los guerreros que capturaban de otras tribus los mataban y los partían en pedacitos y los hacían en una en una sopa en un caldo no gracias Saúl eso se llama Pozole y se lo daban a los otros guerreros o al pueblo para que se fortaleciera con esa, con esa fuerza de los guerreros, ¿no? Pero pues ya, ahorita ya perdió, perdió el chiste porque ya no se hace con carne humana. Ah, ya se... es, para la gente ¿no? que no, no ¿Sí? come eh, carne de animal, carne humana. No te preocupes que no es carne animal. <risa> Ya se hace con pollo, se hace con puerco y también hay, hay pozole vegetariano que yo lo he probado y es casi el mismo sabor. Está muy rico. Fenomenal. Entonces aquí pues también visitamos lo que es, este una, nos metemos, les pido a algunos de mis amigos que me dejen llevarlos a, a, a su casa para que pues podamos tener una convivencia, una mini fiesta con, con ellos, que puedan, que puedan conocer lo que es la cultura familiar mexicana, ¿no? Y también, pues, vamos a Xochimilco, que Xochimilco es un lugar de muchísima tradición. Fueron los primeros los primeros métodos de intercambio y de comercio en México, en la Tenochtitlan del, mil, del 1200. Y, pues, aquí los tianguis. Damos tours en bici con otros guías que también nos llevan ahí. Eh, y, pues, Teotihuacán, todo mundo. Qué guay. Okay, Qué bonito. El Zócalo de la Ciudad de México, que tiene muchísima historia, ahí vamos a visitar diferentes lugares. La catedral, no conozco, me dan muchas ganas de, de visitarlos para ir a conocer sus catedrales, eh, porque la catedral de aquí, de, de la Ciudad de México, parece un museo, está increíblemente hermosa. En, bueno, yo no soy católico, ¿no? <ríe> Ni soy religioso, pero viéndolo como arte... La verdad es que es increíble, es increíble. Entonces, es un lugar que vale muchísimo la pena visitar. Y pues de ahí vamos a diferentes también, porque salimos de la Ciudad de México. No estamos todo el tiempo en Ciudad de México. Salimos a, a diferentes pueblos, a diferentes lugares, para que también conozcan lo que es el interior eh, de la República Mexicana, no solo Ciudad de México. ¿no? Y pues básicamente este es todo el tour. Aquí en, aquí en Ciudad de México, y uh, les quiero enseñar lo que tenemos preparado, las, la sorpresa para todos los que quieran eh, hacer este tour, que va a ser únicamente para cinco personas. Vamos a viajar desde Ciudad de México, pasando por Puebla, Oaxaca, Chiapas y Mérida, para llegar hasta Cancún. ¿Para qué? Para lleguen a un aeropuerto internacional y puedan salir de un aeropuerto internacional. ¿no? Ah, muy bien. Entonces, es una experiencia completamente mágica, increíble. Eh, vamos a visitar todos estos lugares. Tres días, tres días o tres noches vamos a vivir con personas en estas casitas. Eh, vamos a comer con ellos, nos van a preparar de, de su alimentación. Vamos a probar lo que es vivir literalmente en un, en un pueblito, ¿no? En una casita de estas muy rurales. Sí, bueno. eh, y pues vamos a estar, como les digo, en Oaxaca, en Chiapas, hasta que llegamos a Cancún. Y pues ya de aquí nos despedimos, pero para la otra. <risa> ¿No? Y pues es, eso es básicamente lo que tenemos en, en esta página. Aquí pueden pues, contactarnos, pueden escribirnos también. Sí. Y, y pues... Saúl, puedes hablar de, de los precios de los dos cursos, por favor, hemos, hemos visto algo, pero mejor hablar porque el, el precio me parece muy, muy bueno. ¿eh? Para para estar dos para estar dos semanas, dos semanas en, en, en México real. Sí sabes entonces el curso en México, en la Ciudad de México. Cuánto cuesta? Enseguida te lo enseño, Gordon, vale? El costo ahorita. Vamos a mantener los costos en este 2020. Eh, el costo real es de $3,200 dólares, pero para que, pueda, para que puedan ustedes aprovechar y venir a México este año, va a ser de $2,450 dólares eh, por persona. Okay. Y si vienen en pareja, pues es todavía más barato, porque el precio real es de $5,000 dólares pero aquí es solamente de $3,990 dólares, ¿no? Entonces, sí, no. ahorras todavía un poco más. Y en el caso de los costos que son a... acá a Chichen Itza y todo lo que es la Riviera Maya, aquí el costo es de... Aquí sí es un costo por persona... Únicamente y es de $3,700 dólares, pero en este caso, por este año, va a ser de $3,290 dólares. Entonces, aquí solamente hay espacio para cinco personas, eh, para que la camioneta en la que vamos a viajar, es una camioneta para 16 pasajeros, pero únicamente vamos a viajar cinco para que estemos cómodos, para que podamos estar en eh, pues en un camino largo pero cómodos me entiendes sí Entonces, y eh, Saúl una pregunta ese eh, ese coste vale de los dos van a tener eh, otros costes fuera de eso no no este costo es el all inclusive uh -huh. desde que llegan al aeropuerto hasta que yo los voy a dejar al aeropuerto para su partida todos los costos ya están incluidos, comida, transportación, las entradas a los museos, los guías que, que, que dan eh, los tours en, en lugares específicos. Ya está todo, todo incluido en este costo. Básicamente no gastan en nada. Perfecto. Vale. Fenomenal. La es que okay. me, me da un poco de envidia ah. esos, esas cinco personas. <risa> Pues ya ustedes, cuando quieran venir eh, aquí, sí, tienen que venir a conocer y. Uno y la verdad... de estos días, uno de estos días. <risa> Tenemos unos un par de problemas que no son problemas, son nuestros hijos, <risa> pero. <risa> Tenemos que llevarnos a los niños también, ¿no? Sí, es tan grande. vuelo, solamente ocho. <risa> OK, <Sí>. so <risa> let's, let's just. Um, just Clarify a few things in English just for, for absolute clarity. So, we've got the dates for the next courses, which I think was the 4th of September, and then there's a October and, and uh, going forward. If the people are interested, what do they need to do? Just contact you? Exactamente, contactarme. Aquí vienen eh, el botón para que me puedan enviar eh, WhatsApp o el correo electrónico. O también pueden contactarte a ti, Gordon. Es uh -huh. es lo mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yeah, yeah. Often I get people writing to me and then I pass the information on to Saul. So, so you've got prices, you've got dates and you can see what's involved. I, I personally, it's a it's a beautiful experience. It's good. It's going to be a beautiful experience and such a lot to see in Mexico as well and in that in that, that journey from. Mexico City to Cancun. Good God! But not not only that. Also going to Mexico and seeing the non-tourist yeah. side of Mexico, because people visit the, the tourist parts yeah. and they don't see the the real, real, the real yeah. Mexico. Yeah. So yeah, I think that's that's yeah. really nice. And just uh, from my experience, I lived in Mexico for two years, and I lived in real Mexico. I didn't go to tourist places. <laughs> And the people were beautiful. The people were so kind and so friendly and very welcoming. Um, so, you know, definitely it's a beautiful experience. And, and I know that Mexico has it, it has it. There's a reputation that goes with it. And I hear some people that say, oh, is it dangerous? I lived there for two years and I never saw any danger at all. I never saw anything. It was more dangerous in my town in England. <laughs> <laughs> yeah. So you know, it, it's a beautiful experience, and obviously you're with Saul, so he'll take care of you. He's with you all of the time. Yeah. Yeah. All, all the time. All the trips that we visit, I know that are very security. There's no problem, obviously, because I know who is Mexico City, and then we visit no touristic places, but visit a uh, security places. No, and then this is this is the the difference. Yeah. You're, yeah. Yo conozco mucha, muchísima gente en Ciudad de México. Entonces, eh, créanme, yo puedo entrar a, a, a los barrios más peligrosos de, de, de Ciudad de México. Y, me van a, y, y tengo a alguien que pueda recibirme, pero no los voy a llevar ahí. No, ahí no. Voy a Te vaya a dar y solo. Y la excursión de hoy es. ¿Cómo manejar? ¿Cómo comprar armas aquí en Ciudad de, no, nada de eso, Nada de eso, bueno, entonces creo que hemos visto todo. ¿Hemos visto todo? Sí. So if you want, if you're interested, if you want some more information or you have a question, contact Saul and find out about it. But remember, the numbers are only very small. So with three people, the course can be filled or with six people. So if you're interested, get in touch for those dates. Okay, Saul, muchísimas gracias eh, por pasar gracias, eh, tiempo con nosotros y, y por haber creado un curso tan bonito. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que eh, tienen todo lo que muchísima gente necesita para aprender español, entonces vamos a complementar sus conocimientos con práctica, que eso es lo que hace mucha falta, la práctica para poder desarrollar este idioma, ¿no? Claro, claro, claro. exactamente. Pues okay. muchísimas gracias, Saúl, nos ha encantado sí. y, y algún día... Nos gustaría a Gordon y a mí también eh, asistir a, al curso porque me parece fenomenal, de verdad. Me parece estupendo ese curso. La verdad. Lo de no, viajar va. y todo, bueno, en, y comer. <risa> todo, que... todo lo que me gusta. Yo tendría unos problemas <risa> sin duda, pero bueno. Bueno, oh. pues asegúrense de dos semanas antes no comer tanto para que lleguen a... <risa> Bajar bajar tres kilos, ¿no? Para luego subir seis, ¿no? Sí, más o menos. Pues muy bien. Vale. Okay. Pues Gracias, mucha Samuel. suerte con, con los cursos, eh, Saúl. Y, y obviamente lo, lo, lo has pensado muy bien. Se nota que has trabajado mucho en, en todo esto. De muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias Gordon y Cintia. Pues un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Nos vemos pronto en España porque yo voy a ir a visitarlos pronto, ¿vale? Sí, claro, aquí estamos bonito. nosotros. Vale. Vale, hasta luego. Adiós. Bye.